Muchachos, ya tengo a la mano todas las ofertas que van a llegar el mes de marzo e incluso hasta inicios del mes de abril. Hay algunas ofertas que su precio las encontraremos en oro y hay otras ofertas que su precio las encontraremos en dinero real. Mi chamba el día de hoy es decirte cuáles van a ser las ofertas que valdrán realmente la pena Comprar. Muchachos y antes de continuar Las ofertas del token Tuesday No se encuentran en este video Ya hemos hablado sobre las ofertas Del token Tuesday en este video que te lo Voy a dejar aquí si en caso quieres saber Más información sobre eso y quieres Ver si realmente esas ofertas Valen la pena comprarlas o no Y aquí paso a explicar este cuadrito que he hecho con Bastante cariño para ustedes muchachos Acá lo que he hecho simplemente es Recopilar toda la información de todas las ofertas Y ponerlas aquí en este cuadro con Mi propio orden. Bueno el la primera columna vendría a ser el nombre de las ofertas, segunda columna la fecha y duración de las ofertas, tercera cuarta y quinta columna vendrían a ser los recursos que te ofrecen estas ofertas por lo que estás pagando ojo que aquí los cosméticos no lo estamos considerando porque son simplemente cosméticos y eso digamos que tiene más un valor subjetivo ¿no? para quien le guste ¿no? de repente hay veces que hay alguien que le gusta más un, una variante y, y pasa por alto digamos todo que los recursos de repente no son tan buenos los que se ofrecen e igual le Gusta tanto la variante que la compra, por eso es que a ver, eso está bueno. Y aquí, muchachos, paso a explicar. Y aquí, muchachos, voy a pasar a explicar este cuadro que he elaborado con bastante cariño para ustedes. Aquí lo que he hecho es recopilar toda la información de todas las ofertas y ponerlas en mi propio orden en este cuadrito. La primera columna vendría a ser el nombre de todas las ofertas, segunda columna vendría a ser la fecha de duración de las ofertas. La tercera, cuarta y quinta columna vendrían a ser más que todos los recursos que te ofrecen estas ofertas por el dinero que tú estás pagando o por el oro que tú estás pagando. Aquí en la parte de los cosméticos no se toman en cuenta porque los cosméticos tienen más un valor subjetivo. Hay gente incluso que decide comprar una oferta, así sea mala en los recursos que te da, pero le gusta demasiado de repente la parte de los cosméticos y por eso la compra. Pero aquí vamos a tratar de mantenernos en la parte objetiva de lo que significa ¿no? el retorno en el, digamos, en lo que tú estás pagando por la, por la oferta que te, estás, que te estás comprando. Entonces, luego de eso tenemos la sexta columna que vendrían a ser los precios tanto en oro o como en dinero real cada oferta recuerden que hay unas ofertas que cuestan oro hay otras ofertas que cuestan dinero real así que acá también eso lo vamos a ver luego tenemos el ratio el ratio es el cálculo que pertenece más que todo a aquellas ofertas que cuestan en oro que su precio es en oro y luego la otra es la conversión a dólares de oro en dólares que he hecho también que es la última columna que esa pertenece más que todo a estas ofertas que están costando dinero real voy a empezar primero tomando dos ejemplos para que se entiendan los cálculos que voy a hacer de cada una de estas ofertas tanto un cálculo en el precio en oro y luego un cálculo también en el precio en dólares así las demás ofertas me va a ser más fácil explicarla y no estar volviendo a explicar el cálculo una y otra vez vamos a comenzar con estas dos primeras ofertas acá que son las que ya ahorita ustedes están viendo en el juego que seguramente ustedes ya habrán comprado o están todavía decidiendo si comprar o no comprar estas ofertas la de more magic por ejemplo te está dando 300 créditos con 700 de tokens no tiene una duración del 1 al 4 de mayo y tiene su precio en 900 de oro esta cuesta 900 de oro así de simple ¿Qué es lo que estamos haciendo acá los créditos yo los estoy convirtiendo a tokens en realidad todos los recursos que me puedan dar acá tanto créditos o tokens créditos lo convierto a tokens luego lo voy a sumar con los tokens no que se encuentran acá y luego esto lo voy a dividir entre los 900 de oro y me va a salir un ratio el ratio es de 0.86 eh, tokens por unidad de oro gastada Esa sería digamos la resolución del ratio acá Entonces eh, nosotros por ejemplo en el festival de invierno esa oferta que te que costaba 7500 de oro ¿no? Y te daba una buena cantidad de tokens y de créditos Tenía un ratio de 0.7 tokens por unidad de oro gastada Aquí esta oferta te está dando 0.86 de tokens por unidad de oro gastada. Lo cual hace que sea muy pero muy buena esta oferta y si sí vale la pena comprar. Es más, yo le he comprado justamente cuando estaba en transmisión con los muchachos y ni bien salió esta oferta. Yo rápidamente la compré porque tiene un ratio bastante bueno. Pero aquí es más que todo para que tú veas la forma en cómo yo estoy haciendo el cálculo en este ejemplo cuando la oferta cuesta en oro. Y aquí muchachos nos vamos con el segundo ejemplo que vendría a ser de cuando un paquete o un bundle está costando dinero real. En este caso vamos a pasar a Momoko Magic que también todos ustedes ya conocen este paquete y ya se encuentra en el juego. Y tiene una duración más o menos de una semana u ocho días me parece del 1 al 9 de marzo. Acá estos son los recursos que está ofreciendo el paquete Momoko Magic que vendría a ser 1500 créditos, 1200 de oro. Nada de tokens y está costando 20 dólares. ¿Qué es lo que hemos Hecho acá? Acá es muy diferente a la forma En cómo vas a aplicar la fórmula de valoración Con respecto al otro paquete que solamente Cuesta oro. Acá cuando el paquete Cuesta en dólares lo que vamos a hacer Es convertir todos los recursos A oro. En este caso los créditos Lo vamos a convertir a oro. Lo vamos a sumar Con el oro que está dando y luego Todo ese oro que hemos acumulado Vamos a ver en la tienda del juego Cuál es el paquete que más se acerca En valor a ese oro que ha, que ha sido acumulado y según eso lo vamos a comparar con el precio real que estamos pagando por el bundle, en este caso que hemos hecho 1500 de crédito va a costar eh, o se va va a ser el equivalente perdón a 1200 de oro, luego acá tenemos 1200 de oro y vamos a sumar esto y va a llegar a dar 2400 de oro que tiene un valor aproximado en, en, en el paquete de la tienda de más o menos 35 dólares ok ahora tú estás recibiendo 35 dólares en oro no dentro de los cálculos que hemos hecho acá con los recursos que estamos obteniendo, pero realmente tú estás pagando solo 20 dólares digamos entonces que estás que estás recibiendo casi el doble por lo que tú estás pagando, pero obviamente en valor de oro dentro del juego entonces, 2.400 de oro por 20 dólares, y eso que por ahí no estamos considerando, recuerden los cosméticos que hay gente que tal vez se pueda ver más motivada en comprarlo debido a que tal vez le guste bastante la variante de Mística ¿no? y el avatar y todo eso pero eso ya es como les digo subjetivo eso ya depende del gusto de la persona, pero si acá hablamos de manera objetiva, estás recibiendo casi el doble por lo, por lo que tú estás pagando ahorita, eh, realmente en el precio en el bundle y ahora luego de haber analizado estas dos ofertas como ejemplo lo que falta saber es si son comprables o no o en qué me baso para poder decirles si son comprables o no en este caso para que sean comprables yo le voy a poner un color verde y por qué le voy a poner un color verde en este caso como es una oferta que cuesta en oro en el caso del amor magic para mí si sí es comprable ¿Por qué? Porque tiene un ratio mayor a 0.7 Por esa razón es que para mí sí vale la pena comprarla y yo le voy a poner un color verde En el caso de Momoko Magic que es una oferta que está costando dinero real Esta de acá tiene un valor ¿No? Que estás recibiendo casi el doble por lo que estás pagando O sea que se está acercando al 100% del valor de que tú estás pagando de más ¿Verdad? Entonces por esa razón y como está cerca este valor del 100% de lo que tú estás pagando también yo le voy a poner verde acá que significa que es comprable esos van a ser los criterios en los que yo me voy a basar luego de haber hecho acá los cálculos para saber si una oferta merece el color verde o no y si es que para ti te resulta atractiva también comprarla o no vamos a la siguiente oferta entonces que se llama el rival que va a durar del 9 al 16 de marzo lo que te va a ofrecer esta oferta son 2000 de oro, 1500 de tokens por un precio de 4000 de oro el ratio que va a tener esta oferta va a ser de 0.50% no merece la pena comprarla. Luego vamos a la siguiente oferta que se llama Special Offer que va a durar del 16 al 20 de marzo ¿Qué es lo que te está ofreciendo esta oferta? Te ofrece créditos, 200 créditos, te ofrece 600 tokens por un valor de 700 de oro en precio. Esto de acá calculado va a dar un total de 0.93 de ratio. Lo cual es, hace que sea bastante pero bastante bueno e incluso mejor que la oferta anterior del More Magic que tenía 0.86. Esto hace de que se merezca totalmente su color verdecito. Así que a comprarla cuando salga. Luego aquí tenemos la siguiente oferta que es la Weekend número 1, acaba a de durar del 25 al 27 de marzo, esta oferta que es lo que te ofrece, 200 créditos 200 de oro 1000 de tokens por un precio de 20 dólares, convertido todo esto a oro, si el token lo convertimos a oro, créditos lo convertimos a oro y lo sumamos con el oro que está dando actualmente, vamos a tener un total de 3700 de oro que esto es aproximadamente un paquete de oro que tiene un costo de 50 dólares, esto que quiere decir acá estás recibiendo mucho más del 100 por ciento en retorno, estás recibiendo como no sé, como cerca del 150% en retorno por lo que tú estás pagando, estás pagando 20 dólares y estás recibiendo 50 dólares en recursos del juego, lo cual digamos que hace que sea una oferta buena para aquellos que tengan dinero y quieran gastar sus dólares en el juego o estén buscando ofertas buenas en donde gastar sus dólares en el juego realmente esta oferta también va a ser muy buena, muchachos y aquí pasamos entonces con los dailies y comenzamos con el daily número uno que va a durar del 27 al 28 de marzo y te está ofreciendo solamente 625 créditos esto va a tener un precio de 4.99, dólares con esto va a costar dinero real y acá cuando hacemos la conversión de 625 créditos a oro nos va a dar un total de 500 de oro que más o menos equivale en la tienda del juego a 8 dólares o sea digamos que estás recibiendo más de lo que estás gastando por este paquete pero yo no veo como que fuese bastante bueno no se acerca al 100% o sea, te da un poco más del 50% la verdad pero digamos que si lo quieres comprar no estaría mal de repente por ahí ese dinero lo podrías gastar en algún otro paquete Tal vez que cueste dinero que sí pueda valer la pena más O que se acerque más al valor del 100% de retorno Pero sería cuestión de seguir analizando los demás Yo no le voy a poner verde, por ejemplo No me llama mucho la atención este paquete Pero eso ya es depende son ya Eso se lo dejo más que todo a decisión de ustedes Y ahora nos vamos con el daily número 2 Que va a durar del 28 al 29 de marzo Te ofrece en recursos 150 créditos, 150 de oro 400 de tokens Y tiene un precio de 10 dólares Ahora, todos estos recursos y si los traducidos a oro nos va a dar un total de 1600 de oro que en la tienda tendría un valor más o menos de 24 dólares aquí esto estás teniendo un valor de más del 100% no ya ya de por sí este paquete es bueno también por 10 dólares digamos no está o sea está bastante comprable se podría decir y acá le vamos a poner un verdecito porque si sí cumple digamos del hecho de que no solamente se acercó al valor de 100% en retorno sino que lo pasó encima del 100% lo cual está Bastante bueno Así que ya saben ustedes Cuando salga este paquetito Los que gusten Y deseen gastar dinero Ahí lo pueden ahí le pueden dar Muchachos Y aquí hablamos del Daily 3 El Daily 3 Es exactamente igual Al Daily 1 Es exactamente lo mismo Va a durar del 29 al 30 de marzo eh, te está dando 625 créditos Cuesta 5 dólares Y esto es convertido a 500 de oro Que son 8 dólares En retorno por los 5 dólares que pagas Yo la verdad como les digo no le veo bueno Así que lo voy a saltar Vamos al daily número 4 Que es del 30 al 31 de marzo Y este daily número 4 Es exactamente o bien parecido al daily número 2 Solamente que más austero En este caso el daily número 4 Te está dando 50 menos de créditos 50 menos de oro La misma cantidad de tokens Y tiene el mismo valor 10 dólares. Ahora, cuando hacemos la conversión de todos estos recursos que recibimos a oro, estamos recibiendo 1510 de oro que vendría a ser un valor más o menos en la tienda de 22 dólares sigue teniendo un eh, digamos un valor superior al 100% en retorno lo cual sigue sí, a pesar de que te están dando menos acá recursos sigue siendo un buen paquete visto eh, basado en estos cálculos así que de todas maneras aquí a pesar de que te dan un poco menos sigue manteniendo un valor superior al 100% en retorno y vamos a ponerle de todas maneras su color verdecito para aquellos que deseen aprovechar y tengan el dinero para poder comprarlo pues digamos este paquetito está interesante luego tenemos el daily número 5 que dura del 31 de marzo al 1 de abril te está dando solamente 500 créditos y cuesta 5 dólares este paquete acá traducido los créditos a oro estás recibiendo 400 de oro que más o menos en la tienda tiene un valor de 6,5 dólares que digamos que es más de 5 dólares de lo que tú pagas, pero sigue siendo muy poquito. Esto que es como que te está dando un 20-30% más en de valor de retorno, lo cual está muy bajo. Este es más, este paquete, este daily es el peor de todos los dailies. Me parece, este es el peor de todos los dailies. Así que este para mí tampoco no vale la pena. Lo saltamos. Luego nos vamos al April Fools, viejo. ¿Qué ha pasado acá? este Esta oferta está durando del 1 al 2 de abril y lo único que te da es una carta de roca más un título también, verdad? Cuesta 400 de oro, esto de acá no tiene ningún valor, eh, no se puede estimar eh, el valor porque la verdad no hay nada que calcular acá, la variante como te digo ya es una cuestión de gustos y de colección, si te gusta de repente coleccionar la roquita y el título, más que todo por la, por la carta de la roca, yo no sé si va a tener variantes esa roca, sería gracioso la verdad pero digamos que habrá gente seguramente que va a estar los 400 de oro por los memes pero bueno yo la verdad por colección si sí voy a comprar la roca como para tenerla ahí nomás la roquita que es una cartita pues que no se va a poder tener de otra manera me parece si es que no se compra a través de esta oferta luego nos vamos con el weekend número 2 que va a ser del 1 al 3 de abril que es lo que te ofrece esta oferta te ofrece 100 de créditos 300 de oro 400 de tokens por un precio de 20 dólares eh y acá si nosotros convertimos todos estos recursos vamos a tener un total de 1710 de oro, que esto calculado en el precio de la tienda vendría a ser de 25 dólares, y acá tú estás gastando 20 dólares, o sea te están dando 25 dólares en cosas del juego... Por 20 dólares que te estás pagando Lo cual es un retorno muy bajito Esto creo que se acerca lo mucho al 30% De valor de retorno Y está bastante bajo Este Weekend 2 no vale absolutamente nada la pena Luego tenemos el último paquete Que se llama el April Daily Final ¿no? Que este paquete de acá va a durar Del 3 de Abril al 5 de Abril Y solamente te está dando créditos Te da 1.250 de créditos Y esto tiene un precio de 10 dólares Si nosotros traducimos los créditos a oro Va a darnos en total 1.000 de oro que vendría a ser 15 dólares O sea, acá estás recibiendo más o menos un valor de retorno de 50% Está muy lejos del 100% Para mí este paquete tampoco vale la pena muchachos Y aquí está el resumen de todo lo que hemos hecho muchachos Acá lo que he hecho ahorita es en el cuadrito solamente dejar los valores que importan nada más Y dejar solamente los, las ofertas que realmente para mí valen la pena comprar Porque si... Sí, ...satisface los criterios de cálculo que hemos hecho, ¿verdad? En este caso, More Magic, vale la pena... ...Momoko Magic, vale la pena... Ahora las que vienen que no conocemos todavía Special Offer que sale el 16 al 20, al 20 de marzo Vale la pena, recuerden el 16 de marzo esa oferta, vale la pena comprar El Weekend número 1 que sale el 25 de marzo También vale la pena comprar O digamos que es comprable, no es buena Luego tenemos el Daily 2 y el Daily 4 también El Daily 2 que sale el 28 de marzo Y el Daily 4 que sale el 30 de marzo Que también valen la pena comprar Ahora para los que son Free to Play Por supuesto que solamente tienen. ...tienes el More Magic y tienes el Special Offer como mejores opciones para comprar y como alguien que va a gastar dinero digamos acá en el juego, si quieres gastar dinero aparte de los pases de temporada, acá puedes tener algunas opciones también, acá hay cuatro ofertas en total que en las que puedes gastar dinero, si es que gustas y puedes tener digamos un avance ¿no? digamos un progreso mayor en tu cuenta ¿no? traducidos en subidas de niveles de colección, o obtención también de tokens, obtención de recursos en general, así que bueno ahí te estoy dejando toda esa información ya resumida y ya condensada para que tú lo puedas tener en cuenta y y sepas realmente qué es lo que debes comprar. Si eres free to play, ya sabes qué ofertas comprar. Si eres un jugador, digamos, este, que gasta dinero, ya sabes también qué ofertas debes comprar aquí. Si tienen cualquier duda o consulta, me encuentro de lunes a viernes en la plataforma Morada, haciendo transmisiones en directo por las noches, muchachos. Ya saben, ahí el enlace se encuentra en la descripción de este video. Si tienen dudas sobre estos videos, si tienen dudas sobre cualquier otro video, lo pueden hacer totalmente ahí. Estamos para recibirlos y saludarlos. Así que ya saben, te espero allí. ¡Un abrazo! para ti